Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alame Open Talks en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Ezequiel Alemán, quien nos va a estar acompañando, eh, conversando eh, sobre eh, los distintos eh, videojuegos, el uso de los videojuegos y bueno, la, la implicancia que, que estos tienen eh, como una herramienta para eh, el desarrollo de distintas habilidades. La charla denominada Con Eso Sí Se Juega, eh, los videojuegos como herramientas para la gestión de las emociones. Nos pareció muy importante la realización de esta charla eh, en marco del Día Nacional del Videojuego en Estados Unidos, que se celebró el pasado 8 de julio. Y bueno, qué mejor que contar con Ezequiel Alemán para conversar un poquito más sobre este tema. Eh, la pandemia nos ha llevado a todos a estar más en contacto con las pantallas en general, eh, y los videojuegos han sido parte de esta pandemia, el uso de los videojuegos se ha visto incrementado y como tal queremos hablar un poco sobre las consecuencias, el lado bueno, cómo podemos este, gestionar el uso de los videojuegos y aprovechar esto como una herramienta al máximo para el desarrollo de las habilidades eh, socioemocionales. Así que, eh, con mucho gusto le doy la bienvenida a Ezequiel Alemán. Bueno, muchas gracias a Loro por la invitación. Un gusto, Ezequiel, tenerte por acá. Y antes de dejarlos en, en manos de, de Ezequiel, me gustaría comentarles un poquito quién es Ezequiel Alemán. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Ezequiel es docente recibido en IPA, docente de inglés. Actualmente se encuentra en Iowa realizando su doctorado con una beca Fulbright. Doble especialidad en tecnología educativa e interacción humanos-computadoras. Ahora le vamos a explicar, pedir que explique un poquito más esto de humanos-computadoras. Eh, también se desempeña como docente en el posgrado de diseño de ambientes eh, de aprendizaje en la Universidad Tecnológica del Uruguay, en la UTEC Y bueno, Ezequiel actualmente está trabajando en varios proyectos eh, educativos Entre ellos, bueno, un proyecto con jóvenes de frayventos y eh, con, también con, con jóvenes en, en, en Iowa eh, Así que, bueno, Ezequiel, contanos un poquito qué estás haciendo por allá en Iowa eh, Cómo viene tu experiencia del doctorado con esta beca de Fulbright que has recibido eh, ¿Estás con tu familia? ¿Cómo viene siendo esta experiencia? Bueno, este, sí, estamos con la familia ya desde hace dos años. Nos queda ya un último tramo ahora, para, que es el proceso de la disertación. Y básicamente lo que yo estudio está vinculado con eh, el análisis crítico de las tecnologías, o sea, cómo las tecnologías eh, son utilizadas por la sociedad. Por, por mi formación me interesa especialmente el área de educación y, la, y lo que es juventud. Y tratando de, de entender en este caso cómo los lo juegos, como una tecnología... Que, que cada vez ganan más popularidad pueden tener impactos eh, positivos para, en la educación y, como también, pueden generar este, eh, diseños innovadores. Y bueno, y, lo que hablamos de interacción humana computadoras, lo que estudiamos básicamente son, somos grupos de investigación multidisciplinarios, donde hay ingenieros, psicólogos, diseñadores, eh, educadores, y eh, tratamos todos de entender cómo las tecnologías interactúan, cómo los seres humanos interactúan con las tecnologías y de qué, de qué manera generar tecnologías que funcionen mejor y que sirvan mejor a las necesidades de las comunidades, y también poder interpretar o reducir el impacto que esas este, tecnologías pueden tener a nivel este, emocional, comunitario, social, de todas las personas que, que las utilizan. Y ¿Cómo, llegaste tanto, a, ¿Cómo llegaste a descubrir tu, tu interés por, por la tecnología? ¿Cómo terminaste ahora haciendo un doctorado eh, uh -huh. en esta área, viniendo de la docencia de inglés? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa conexión? Yo empecé como docente de lenguas, y tuve una, una experiencia que me interpeló mucho en, en, en un liceo en la, en la zona de Casaballe en ese impulso, donde tenía que, tuvimos que repensar formas de trabajar con los jóvenes, que a veces, a veces faltaba un poco de motivación, o podía faltar un poco de... o más bien faltaba más capacidad nuestra para generar propuestas innovadoras, y empezamos con un proyecto de cine en aquel momento, y ahí me descubrí cómo había chicos que si bien no, no, se, no se metieron tanto en el tema de crear una película o de actuar, sino que les interesaban las cámaras y el audio, y dije, bueno, acá parece que hubiesen una, unas formas de aprender que no son las que trabajamos en el aula, pero que son formas de aprender interesantes, y ahí me metí de lleno en eso, después este, justo se dio la transición a UTEC, y de ahí casi que no he parado, ¿no? buscando comprender nuevas formas en, la, en que las personas se vinculan con el aprendizaje más allá de la escuela y cómo podemos traer esas formas de aprendizaje a la escuela Buenísimo, buenísimo la verdad que es súper interesante, creo que todos tenemos muchas ganas de, de escucharte eh, en la audiencia seguramente tenemos docentes, bueno padres, público en general que nos está acompañando. Invitamos a que si en algún momento de tu presentación, que vas a comenzar ahora, eh, tienen alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, nos pueden escribir ahí a, a, a la transmisión de, de Facebook y vamos a ir gestionando esas preguntas eh, sobre el final de la transmisión. Vamos a tener un momento específico para, para eso. Así que bueno, Ezequiel, dejo todo en tus manos. Perfecto. Voy a compartir una, algunas imágenes, nada más para, para ir ayudando con la... Con la... Una pequeña presentación, pero siendo libre de preguntar o de, o de consultar este, lo que quieran. El título que le, que le pusimos a la presentación fue, con eso sí se juega, un poco, porque a veces todo lo que tiene que ver con las emociones lo, lo dejamos a veces en un, en un campo de lo íntimo, de lo privado, de, bueno, de conversaciones este, que, que se tienen que dar en determinados marcos, y creo que los, los videojuegos se han convertido en un lindo espacio para, para jugar, y experimentar y practicar emociones. Pero, eh, antes de empezar, bueno, me gustaría... Que, que discutamos un poco por qué, por qué cada vez vemos más gente jugando, no solamente niños, ahora vemos adultos, muchos adultos porque hemos crecido jugando, pero también han aparecido personas que quizás no jugaron en la adolescencia que ahora los vemos en el celular jugando algún, algún jueguito. Vamos a tratar de, de conversar un poco de los temores que pueden haber. Cuando uno estudia videojuegos, lo primero que te, que te preguntan es: este, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con.? Este, ¿por qué los niños están idiotizados enfrente de la pantalla? ¿Cómo hago para sacarle el teléfono? y bueno, un poco conversar sobre esos temas, y después ver cómo los juegos pueden aportar hacia el desarrollo de buena de comunidad, hacia el desarrollo de las emociones, el desarrollo de la empatía. Entonces, ¿Por qué jugamos? No? ¿Por qué está todo el día el niño o la niña en el Fortnite? No? ¿Qué, ¿Qué está pasando? No? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que genera eso? Eh, los juegos tienen... Eh, cuando, cuando se empezaron a estudiar los juegos, lo primero que se dijo, bueno, esto no es un idiotista, ¿no? Se, se pensaba en el juego como algo negativo. Yo me acuerdo cuando era niño, eh, me decían, bueno, no te va a hacer mal a los ojos, le va a hacer mal a la televisión, se va a romper el tubo de imagen. Eh, siempre hubo como, como dudas sobre si el juego era algo bueno. Siempre se lo vio como, como un género, un medio eh, quizás nocivo, negativo para, para la, nuestro desarrollo. Hubo muchos estudios que demostraron que sí, había beneficios a nivel cognitivo en, en el uso de los juegos. Pero básicamente lo que, lo que hace que los juegos sean tan entretenidos, tan divertidos para nosotros, es que los juegos nos, nos, nos este, activan nuestro cerebro de una forma que empieza a segregar determinadas este, endorfinas, dopamina, diferentes tipos de, de sustancias que hacen que nosotros nos sintamos bien, que nos dé mucho placer. Y lo podemos obtener en otro tipo de actividades, pero los juegos han logrado generar una, un gran sistema para darnos muchísimo placer, para hacernos sentir bien. Entonces eh, cuando Los juegos, qué, ¿qué es lo que generan? Primero generan una fantasía Cuando uno está jugando, uno siente que está ahí Cuando uno está en el Pac-Man, uno se siente encerrado Parece que estoy realmente siendo perseguido por cuatro fantasmas que me quieren agarrar Hubo un estudio que se hizo con niños con preescolares en, en California Donde ellos se hicieron a jugar un juego donde tenían, usaban un lente real virtual Y tenían que ver, este, veían ballenas, eh, orcas tenían que, Y las veían pasando alrededor de ellos, etc. Eran niños bien chiquitos y a la semana los trajeron de vuelta y les preguntaron si alguna vez habían nadado con tiburones o con ballenas. Y más de la mitad de los niños respondió que sí, que sí lo habían hecho alguna vez. Y todo había sido por la experiencia del juego, no había sido una... Este, ninguno de ellos obviamente había nadado con, con ballenas, pero la sensación en el cerebro de los niños fue que sí habían experimentado eso. Entonces los juegos tienen esa capacidad primero de generar esa fantasía. Lo otro que generan es respuesta inmediata. Yo hago algo en el juego y automáticamente el juego me premia. ¿verdad? Imagine, en la vida, las, las recompensas no llegan de esa forma. Pensemos, por ejemplo, en nuestro trabajo. Cuando yo voy a trabajar, a mí el sueldo me llega a fin de mes. ¿verdad? Bien, terminé trabajé todo el mes y me paga. Imagínense si yo en vez de, de tener un resultado así, tuviese un empleo en el que cuando me levanto, me lleva una aplicación al celular que me dice, gracias por levantarte, 200 pesos te manda tu jefe. Termino de tomar el café con leche, 500 pesos más por haber terminado el desayuno, es importante para trabajar. Me tomo el ómnibus en hora y me llegan otros mil pesos a la cuenta porque fuiste puntual para tomarte el ómnibus. Y automáticamente me van mandando recompensas por cada acción que hago. Seguramente todos trabajaríamos un poquito más motivados porque estamos constantemente recibiendo esas recompensas. Los juegos hacen exactamente eso. Cuando yo juego al Candy Crush, que es un juego muy popular, este, especialmente entre los adultos, lo que el juego me da es recompensas constantes. Yo logro armar, unir tres colorcitos dentro de estos caramelos y automáticamente me da un premio. Y el premio no es arbitrario, no es que me dé un premio porque sí. Me da un premio porque hago lo que me está pidiendo, y eso también va generando que eh, tengamos una, una experiencia que esté guiada. O sea, el juego me premia por haber hecho algo bien. Me marcan un avance. Y después lo otro que tiene el juego, a diferencia de otros géneros, es que todo me genera respuestas. Hay sonidos, hay música, hay movimiento, hay vibraciones. Todo me está llevando hacia este entorno. Entonces lo que sucede al final es que quedo totalmente inmerso en esta, en esta experiencia de juego, nada más importa y, eh, que jugar, y eso es lo que a veces nos genera esas dudas cuando vemos a los chiquirines jugando a un juego durante horas, sin parar. El juego está pensado para eso, lo, lo, lo, está diseñado de esa, de esa manera. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar todo esto? ¿Para qué, para qué nos pueden servir los juegos? Una cosa interesante de los juegos, que a veces no nos olvidamos de, de considerar, es que tienen algunos elementos positivos. Por ejemplo, capaz que alguno de ustedes ya juega el Tetris. Es el jueguito donde yo tengo que agarrar y van cayendo piezas, las tengo que ordenar y generar líneas. Mientras más líneas genero, más avance en el juego. Pero ¿Cómo ganás en, tu, en, en el Tetris? ¿Cuál es la regla para ganar el juego? La realidad es que no hay. Yo tengo que seguir avanzando, indeterminadamente, en algún punto empiezan a caer cada vez más rápido las piezas, empieza a mover todo de forma más ágil, me empiezo a equivocar, y eventualmente pierdo el juego. Entonces fracaso. Y termino de fracasar, y los chiquilines se agarran y vuelven a jugar. Y pasa lo mismo en el Fortnite. Los matan y vuelven a empezar a jugar. Y nos sucede casi todos los juegos. Los juegos promueven el fracaso. El game over, el game over de los juegos. Entonces, Hubo un estudio que se hizo en, en Finlandia hace ya unos cuantos años, con un videojuego donde eh, te morías, ¿no? de, de, de, un juego donde tenías que, era una suerte de juego de bowling, y lo que demostraba es que los jugadores se sentían bien después de perder. No veían el, algo negativo. Imagínense ahora, tra, tratemos de poner, poner ese ejemplo en la escuela. Cuando en la escuela nos equivocamos, nos va mal, no, este, nos sale mal un ejercicio de matemática, no nos sentimos bien. El fracaso es castigado de forma negativa. En cambio el juego, al contrario, nos promueve esa práctica. Y eso es lo que lo hace así seguro cuando vos querés practicar cosas más difíciles, como por ejemplo emociones. Y por eso se ha usado durante muchos años para entrenamientos y este tipo de cosas. Eh, entonces, siendo un espacio inmersivo donde los errores no se pagan, ahí tenemos una, una buena ventaja sobre cómo usarlos. Vamos un poquito más acá. Entonces, hablemos primero entonces de esas adicciones que venimos mencionando, los temores que tenemos cuando, cuando le, le damos la pantalla a los chiquilines para que jueguen. ¿no? ¿A qué, digamos, qué nos tendría que preocupar? Hay un tema que es bastante consistente en la literatura, que es si los juegos nos vuelven más agresivos. ¿Ah? En 1999, cuando fue la, la, el tiroteo de Matanza de, de Columbine, acá en los Estados Unidos, ¿no? que fueron unos jóvenes que ingresaron a, a una institución educativa y le dispararon a mucha gente, se descubrió que jugaban a un juego que llamaba Doom, que era un juego de disparar, ¿no? de ir disparándole a personas o a monstruos, este, y se asociaba, bueno, capaz que acá el problema está en que estos juegos son los que generaron esta situación. Eh, y eso llevó, también, por ejemplo, a que las investigaciones en videojuegos se, se detuvieran prácticamente Porque ya no se dejaba más investigar a niños eh, haciéndolos jugar videojuegos Porque se asumía que los videojuegos podían generar esa violencia eh, Un caso muy particular que fue el de Sandy Hook, una, una escuela primaria en, en los Estados Unidos Donde en 2013 también hubo un tiroteo, eh, hubo más de 26 este, eh, personas muertas y se descubrió que la persona que, bueno, que había perpetrado el crimen, eh, asistía casi sistemáticamente a una casa de maquinitas para jugar. Empiezan a investigar, bueno, ¿qué iba a hacer las maquinitas? O sea, que jugaba, y le dicen, bueno, mira jugaba todo el tiempo al mismo juego, venía tres veces, por, tres veces por semana, todo el fin de semana, jugaba más de seis o siete horas al mismo juego, y dijeron, bueno, ¿cuál es ese juego? Cuando investigan cuál era el juego, se encuentran con una sorpresa. El juego era este, Dance Dance Revolution, que es un juego de bailar. Te van plantando flechitas, y las flechitas las usamos para, este, para guiar nuestros pasos en, en la máquina. Entonces, un poco lo que se, eh, Esto no significa... ¿Qué que, que podemos decir, definir de esto? ¿Los juegos que para bailar nos hacen más violentos? Seguramente no. Lo que, que tratamos de, de, de explicar es que no hay una... Que la correlación entre videojuegos violentos y agresividad en la vida real... Eh, pueden estar correlacionados, pero no necesariamente es una causa directa de la violencia. Lo que tratamos de hacer en, en cambio es pensar eh, cómo eh, revisar la relación que tienen los chiquilines con los medios. Una cosa que sí es cierta es que los medios de comunicación siempre han sido un, una, un problema al momento de pensar lo que es violencia, agresividad, etc. Eh, ya en el principios del siglo XX había una gran discusión en Estados, en Estados Unidos, en Inglaterra, este, con las, las novelitas gráficas, eh, se llamaban las, los Dime Papers, ¿no? las papeles a un centavo, los diarios de un centavo de diez centavos. En Inglaterra se llamaban los... fue el nombre ahora? Los penny, ¿cómo? ¿Qué fue el nombre? Eh, se utilizaban básicamente en pequeñas historias de terror, tipo historietas o pequeños cuentitos. Salían muy baratos, entonces todo el mundo los leía, y se cuestionaba lo mismo. Se cuestionaba si esto estaba idiotizando a la gente, se cuestionaba si era una, un género que, generaba una, un, que degeneraba a la población. Entonces, siempre los medios tuvieron esta, esta, esta discusión, se estaban idiotizando, promoviendo la violencia, sucedió el mismo después con los dibujos animados, ¿se acuerdan? Tom y Jerry, lo que, el dibujito del gato y el ratón que se golpeaban todo el tiempo, había una, una violencia enorme en la pantalla. Eh, y bueno, lo que sabemos es que el aumento en el consumo de juegos no generó un aumento en la violencia, si, si miramos la cantidad de gente que está jugando ahora, ha aumentado muchísimo. Pero sí es cierto, y hay un, hay un investigador que está aquí en Iowa State que, que se dedica hace muchos años a los juegos, es que todo lo que practicamos de forma muy repetida nos afecta, afecta a nuestro cerebro, y si practicamos formas agresivas de pensar y de sentir, es posible que también nos volvamos mucho mejores en esas formas agresivas de pensar y de sentir. Si yo estoy en un videojuego donde constantemente puedo insultar a otros, eh, ¿no? tener una actitud sumamente tóxica con los demás, de humillar al, al otro, posiblemente me vuelva cada vez mejor en esa, en esa práctica. Y ahí está el problema ¿no? de poder trabajar estos, este, estos contenidos de forma, de forma adecuada. Hay más problemas con los juegos, no solamente la violencia, y que incluso les diría que me preocupan hasta un poco más que la violencia. Eh, uno es el modo multijugador. Hoy por hoy, los jóvenes no solamente juegan el videojuego con un sistema informático, sino que juegan con otros y se comunican con otros. Hace unos años, este, cuando mi hija era, era más pequeña, tenía 7 años, eh, se había descargado en su, en su tablet eh, un juego que se llamaba Animal Jam. Eran animalitos y que vivían en casas y se compraban objetos, y bueno, yo decía, bueno, ¿qué le va a pasar? Un día me dijo que había que crearse una cuenta, y yo dije, bueno, le creo la cuenta, y, y me sorprendió porque siempre soy de estar atento a la tecnología, agarré y acepté las condiciones sin leer nada, y lo que no me di cuenta era que unos meses después, que el juego tenía una función de chat, y que los niños hablaban entre sí adentro del juego. O sea, que podían haber todo tipo de comunicaciones que estaban totalmente fuera de mi control, yo no lo estaba monitoreando. Con extraños, que no sabíamos qué edad tenían, si eran pares, no, o sea, no sabíamos absolutamente nada, eran solamente animales en una pantalla, pero se establecían esos diálogos. Y hoy es algo que tenemos que considerar cuando tenemos a los chiquilines en, la, en, la, en las pantallas. Hay modo multijugador, cómo funciona ese modo, ¿Qué, con qué tipo de interacciones están teniendo, y poder dialogar con los jóvenes sobre qué implican esas interacciones con extraños. ¿no? Y poder trabajarlas de, de modo que puedan, se puedan prevenir situaciones. Y esto lo digo a nivel tanto familiar como a nivel institucional. Las instituciones educativas necesitan empezar a incorporar mayores este, estrategias sobre cómo manejar este tipo de medios eh, otra cosa que sucede muy a menudo esto fue una colega que justo me pasó hoy un juego que juega a su hija, que es muy divertido, es como una casa de muñecas donde ellos van trayendo muñequitos y los van poniendo a la pantalla pero eventualmente cuando vos querés crear personajes o querés crear casitas o lugares para vivir, el juego empieza a decirte, bueno, pero si querés tener la, la, la cabaña en la montaña donde hay nieve y hay determinados juguetes para jugar vas a tener que pagarme tanto de dinero se generan estas microtransacciones, ¿no? de pagarles de a un dólar, de a dos dólares para agregarle contenido al juego, lo cual genera, este, es, un, es un modelo económico, es muy rentable para los videojuegos y es preocupante porque o, utiliza la adicción al juego para, para llevar a que la gente después compre pe estos pequeños recursos. ¿no? Estás gastando dinero para comprar un, un elemento digital que no tiene, que no tiene casi costo para, los, para el desarrollador. Ese es un negocio redondo. Otro problema aún más complejo, es cuando esas microtransacciones se vuelven apuestas. Por ejemplo, un juego que se juega en Uruguay muchísimo, que es el FIFA, el juego de fútbol, tiene un modo en el cual yo voy creando un equipo, y para crear ese equipo necesito jugadores. Y Quiero tener a los mejores, quiero tener a Suárez, quiero tener a Benzema, quiero tener a todos. Eh, pero no puedo comprar a Suárez. Lo que tengo que hacer es comprar una, un, un, sobre, un sobre de figuritas, y al comprar el sobre de figuritas, me van a aparecer jugadores. Y Suárez no me va a aparecer seguramente, me van a aparecer jugadores peores. ¿Cuál es la forma de conseguir a Suárez? Abrir muchos sobres. Y si bien el juego me regala sobres para empezar a jugar, va a llegar a un punto donde siempre va a haber gente con mejores equipos que el mío. ¿Por qué? Porque pagan con dinero real, pagan para comprar más sobres, y por lo tanto para tener más jugadores. Que es lo que sucede, el juego va motivando diferentes formas de apuesta. ¿Por qué? Porque es un juego de azar. Básicamente mi equipo va a ser mejor en la medida que yo abra muchos sobres que no sé qué tienen adentro. Y eso hoy en día está cuestionado por, el sistema, por varios sistemas, especialmente en Europa, se está cuestionando muchísimo y se lo ha considerado una forma de apuesta, y se lo ha prohibido, especialmente porque hay jóvenes menores de 18 años que acceden al juego y pueden desarrollar este tipo de comportamientos. Otra variable no menor es la privacidad, cada vez nos están, este, se están recogiendo más datos a través de los juegos, uno de los más complicados ha sido el de, por ejemplo, Tencent, que es una, una desarrolladora china de videojuegos, ya está utilizando un sistema de reconocimiento facial a través del cual cada vez que el joven eh, prende la, el, el juego, detecta si, eh, trata de calcular la edad en base al reconocimiento facial. O sea que está recogiendo datos sobre nuestro, nuestra apariencia sin, eh, sin permiso. Entonces, un poco lo que se dice en, en la comunidad de, de videojuegos con respecto al, al juego es, bueno, tiene beneficios, que lo vamos a hablar más adelante, pero obviamente también hay muchos peligros, hay, muchas, este, hay muchos elementos que pueden ser preocupantes para, para una familia, para un docente. O sea, lo más importante acá es, en lugar de convertir al, al dispositivo en un chupete, no te lo doy por dos horas, durante dos horas no molestes porque tengo que hacer otra cosa, en vez, y, y dejárselo durante dos horas como si fuera un premio, sin ningún tipo de monitoreo, o un monitoreo muy, muy básico, o lo integramos como una actividad más como si fuera la lectura, como si fuera otra actividad dentro de la, de la, de la rutina de los chiquilines. O Entonces sea, preguntarles cosas como, ¿A qué estás jugando? ¿De qué se trata lo que estás jugando? Tratar de entender a ver qué es lo que está pasando en ese juego. ¿Qué te gusta del juego? ¿Qué te... ¿Cómo te sentís cuando estás jugando? ¿Sos buena jugando? Y después también, una segunda etapa sería, bueno, ¿puedo jugar yo también? ¿Me puedo participar contigo? ¿Me puedes ayudar a pasar esta pantalla que es muy difícil? ¿Podemos jugar con más personas de la familia? O sea, creo que el acompañamiento para los juegos es clave. Y por eso yo también veo que en la educación a veces nos está faltando formas de integrar videojuegos en la, en la currícula, para que nosotros también podamos entrar en estas discusiones sobre lo que está pasando en el juego. Si nosotros decimos que la tecnología no sirve, eh, porque los idiotiza, y se si la vamos a dejar que la usen durante una hora o dos, porque estamos ocupados en otra cosa, lo que estamos generando es que se desarrollen todos los malos hábitos que estamos viviendo en, lo, en los juegos. Entonces, la forma de, de trabajarlo es justamente tratando de entender la, a la tecnología para después poder actuar de forma, más, este, eh, de, for, de forma más responsiva a lo que está sucediendo. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de lo que sí pueden hacer los juegos de forma positiva. Lo primero que se ve con los juegos es todo lo que tiene que ver con comunidad. O sea, los juegos, eh, justo cuando, cuando empezó la pandemia, este, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud se unió con varios desarrolladores de juegos, y lo que dijeron fue, juguemos juntos, pero separados. Y empezaron a promover esta línea de que yo puedo jugar en comunidad con los demás. Capaz que vieron juegos como Among Us, el juego donde vas matando personas dentro de un grupo, y después tenés que tratar de adivinar con los demás quién fue el que mató a quién. Eh, tenemos este juego que se llama Seguí hablando y nadie va a explotar, que es un juego donde una persona ve una bomba y los demás tratan de ayudarlo con un manual de la bomba, tratando de explicarle al jugador cómo desactivarla. Hay muchísimos juegos que promueven la colaboración entre los, entre los jugadores. Se han generado muchas comunidades, lo que se habla de una cultura participativa entre los jóvenes los jóvenes les gusta participar en comunidades. Lo vemos en Twitch, que es una de las plataformas donde los chilenos comparten eh, eh, streams de, su, de sus juegos Hay una comunidad enorme en Scratch Que son los que están programando cosas en, en internet Tenés comunidades como Minecraft Donde los chiclines construyen mundos este, Casas de todos personajes Y después los comparten con otras personas eh, Tenés cosas como Lego Donde vos tenés chiclines armando robots Que después lo comparten en competencias Hay muchísimos elementos tecnológicos vinculados al juego Que están apareciendo y que generan comunidad Pero los juegos también nos permiten trabajar mucho lo que es, lo que es nuestra identidad. O sea, tratar de entender, eh, compartir experiencias, sentirse representado, tomar nuevos roles. Nosotros, este, yo uno de los proyectos en los que estoy participando, es con este juego que se llama Lo que queda de Edith Finch, o What Remains of Edith Finch. Es un videojuego donde, como lo ven ahí, vos sabés, vos sabés, no haciendo, sé si lo ven bien el video, pero estás, una, la persona va avanzando y me va contando una historia. La historia es de una chica que perdió a toda su familia. Eh, y lo que hacemos es visitar nuestra casa, cuando éramos, de cuando éramos niños, y a través de los diferentes objetos, conocer cómo vivieron y cómo murieron estas personas. Y todo lo hace de una forma muy, muy interesante, muy rica, Nada es, eh, no nos muestra sangre, no nos muestra personas muriendo, ni nada, nada, nada como eso, en este caso que están viendo ahí en la pantalla, vemos la historia de, una, de un familiar de, de Edith, cuyo trabajo era solamente cortar cabezas de pescado en una fábrica, en una, en una procesadora, eh, y lo que nos cuenta el médico de, de este personaje, es que esta persona empezó a generar un mundo interno, como un, se imaginaba como que vivía en un juego, y bueno, a ver ahí cuando empieza, él está cortando, está cortando el, el, la cabeza al pescado, en el juego, el, el jugador está realmente cortando esas cabeza, tiene que apretar un botón y mover una, una flecha para que eso suceda, pero al mismo tiempo el jugador, a medida, a medida que va cortando, también va viendo cómo el juego avanza, en ese mundo interior que tiene esta persona, y vas, vas a ver que la, la persona es, en ese mundo que se imaginó, era un rey, y tenía un mundo precioso adentro en el que vivía. Y básicamente lo que hace el juego es hablar de salud mental, y cómo a veces el aislamiento, y, este tipo, y los trabajos de este tipo, cuando la, cuando la persona no tiene otros, otros escapes, lleva a que haya una, un, un desapego con la realidad. Eh, y para nosotros, este juego, lo, junto con una organización que se llama Ice Thrive Games, que es una organización que está sin fines de lucro en, en Boston, desarrollamos un, estamos desarrollando una adaptación curricular, en la que usamos el juego para enseñar sobre emociones. Y trabajamos trabajando temas como eh, embarazo adolescente, eh, bueno, salud mental, depresión, ansiedad, cómo gestionar eh, la, la, nuestras identidades privadas y públicas. Todo eso a través de un juego. Todo eso lo podemos explorar a través de un juego como este. Y lo hacemos de forma segura, porque estas son discusiones que se van dando a través de un personaje que está en un juego y con el que yo interactúo y participo, porque en algún momento te sentís que sos Edith y que sos el personaje que estás jugando. Hay juegos que han permitido también verbalizar emociones difíciles. Eh, uno de los más, este, más reconocidos fue That Dragon Cancer, que es un juego donde vivís la, la, la vida de una familia cuyo padre durante dos años eh, batalla contra, una, contra un cáncer. Imagino cómo la persona va tratando de valorar su vida en ese sentido. Un juego precioso que ha sido premiado muchas veces, y que de alguna manera te permite esto ¿no? de poder hablar de nuestras emociones para poder gestionarlas. Si yo no puedo nombrar lo que me sucede, no puedo nombrar... No puedo decir cómo me siento, es muy difícil que pueda gestionar después eso. ¿no? Eh, otro juego precioso que para, para probar, y lo, lo queremos integrar en, en, en, en Uruguay también, es el de, se llama Kind Words, que es básicamente un juego donde yo me va dando como pautas para escribir, te pone una música muy relajante, y te dice, por ejemplo, en la, primera, en la primera carta que aparece ahí, dice, bueno, a veces me siento como con ganas de llorar, y no sé por qué. Y te pide que escribas una carta respondiendo a ese comentario. Entonces, los chiquilines lo que hacen es empiezan a escribir pequeñas notas, pequeñas cartas, tienen un pequeño límite de palabras, y después comparten esa carta con los demás. Entonces vos puedes compartir algo que sientas, algún, este, algún tipo de, de problema, o algo que te va a sentir bien, y vas recibiendo respuestas de los demás, y el sistema te va ayudando también a moderar esas conversaciones. Entonces lo que genera es un intercambio, como el que podríamos tener en redes sociales, con la diferencia de que el intercambio está mediado por un juego, que lo que apuesta es, tratamos de decirnos cosas que estén buenas, que nos ayude uno a eh, unos a los otros poder ayudarnos, en la gestión de nuestras emociones. Otra cosa que nos ayuda mucho a los juegos es a, a experimentar con nuestra identidad. Los chinos cuando juegan a Fortnite y se enloquecen por comprar trajes y, y nuevos disfraces para sus personajes. ¿Por qué? Porque están experimentando y jugando con otras identidades. ¿Ah? Y eso creo que es clave. Se si empiezan a ver representados, puedes encontrar una persona de tal como, como vos, con tu color de piel, con tu género. Hay un, un montón de variables que se pueden, pelear, se pueden este, explorar con los juegos. Otro que es muy lindo, que, que lo estamos usando mucho para investigación, se llama Anormal Lost Phone, un teléfono perdido. Que es básicamente un juego donde encontrás el teléfono perdido de alguien, y viendo el teléfono empezás a conocer la vida de esa persona. Empezás como a chusmearle, digamos, el teléfono. Y viendo quién es, y los chats que tuvo, y los videos, y la música que escuchaba, y los videos, y, lo, y las cosas que fue grabando. Y, y es un juego interesante para trabajar con los jóvenes, el tema de lo que es la identidad, pero también para trabajar temas como la privacidad, ¿no? ¿Cuánto realmente necesito tener en mi teléfono? ¿Qué cosas quiero tener ahí? Un juego muy lindo y que lo estamos trabajando también para a nivel educativo, este, como una experiencia de juego interesante. ¿no? Entonces son juegos donde quizás no vayan a estar los cinco horas jugando los chiquilines como en el Fortnite, son juegos que generan menos nivel de involucramiento, pero que con un acompañamiento adecuado de parte de un docente o de parte de, de, una, de un familiar, puede favorecer... Este, Puede ser interesante, puede ser una experiencia de juego divertida, y al mismo tiempo puede favorecer algunos aprendizajes que capaz no los podemos lograr de otra manera. Y después, bueno, con lo que tiene que ver con lo que es empatía, eh, uno se entra en las redes sociales hoy, eh, no creo que basta mirar un par de, de comentarios en Twitter o alguna red social, y se va a encontrar lo que nos cuesta sentir compasión o, re, o respetar al otro. Pasa a nivel, pasa a nivel hasta de, de, de nuestros representantes en la, en la política. Eh, un juego muy interesante que surgió en la República Checa eh, se llama Atentat, es un juego de exploración donde vos tenés que tratar de, de entender qué sucedió en la República Checa durante la Segunda Guerra Mundial. Y para eso tenés que empezar a hablar con un montón de personas de esa época. Entonces vas, vas viajando en un cómic y conversando con diferentes personas, pero cuando conversás, conversás con las personas ancianas, los sobrevivientes de todas esas tragedias, Vas conversando con ellos y, y a medida que conversás con ellos podés resolver problemas. Imagínense ustedes si pudiésemos generar juegos donde discutamos nuestra historia reciente a través de testimonios y a través de un juego que nos haga conocer las voces de los demás. Este, este fue el primer juego, por lo menos que tengamos conocimiento, que ingresó en la bibliografía de historia en, en, en un sistema educativo. O sea, dentro de los libros recomendados aparece un, un videojuego. Creo que es un camino que, que es lindo para, para recorrer. Otro juego que está muy bueno, que es, eh, en esta línea de las múltiples perspectivas, se llama The Migrant Trail, y es un juego donde podemos elegir jugar como un migrante que quiere ingresar a los Estados Unidos, o como una persona que está, un guardia que tiene que hacer patrullar. ¿no? Entonces si yo soy el inmigrante, tengo que preparar una mochila con todos los recursos que necesito para cruzar la frontera. Eh, la, la, la cantidad de millas que tengo que caminar, cuánta agua necesitaría para poder este, sobrevivir ese viaje, y de alguna manera lo que busca el juego es generar esta... esta esta eh, fricción entre lo que vive la persona que está en la patrulla, que tiene que tratar de impedir que entre gente, y lo que vive el migrante que necesita cruzar. Me parece que que, esto es una cosa que el juego la puede generar de forma muy, muy sencilla, y, y lo vemos como un elemento muy positivo cuando estudiamos juegos. Y hoy estamos en, en, la, en presencia de lo que, se viene, de lo que es el, los juegos para el cambio. Los juegos en los 80, cuando empezamos a ver juegos en las maquinitas, y todas esas cosas, lo diseñaban generalmente hombres blancos de clase media-alta. ¿no? Que generalmente tenían acceso a universidades que tenían muy buen nivel, ¿no? MIT y Stanford, etcétera Esos armaban los juegos ¿Y para qué los armaban los juegos? Para hacer dinero Para que vos pusieras más fichas en la maquinita y, y, y jugaras más O después compraras la, la consola Hoy estamos viendo cada vez más mujeres diseñando juegos Cada vez vemos más personas de, de, con formaciones diferentes no, no, son, no son todos ingenieros, ya ves, educadores como yo que estamos diseñando juegos eh, Y vemos cada vez más juegos que... Apunta al menos a generar adicción o a generar una, una, una, un beneficio económico y mucho más a generar un cambio. Les recomiendo mucho la página de Games for Change, que significa UO Juegos para el Cambio, que es gamesforchange.org, donde está esa conferencia que justo ahora está terminando. Eh, pero además, tienen ellos recomiendan un montón de juegos que si será, no, quizás no lo van a ver en el PlayStation o en el Xbox cuando lo prenden, pero son juegos que están sumamente interesantes. Muchos son gratis, muchos tienen un, un valor muy bajo. Y creo que son interesantes para, para explorar. Bien. Y encima ahora ¿cómo venimos de tiempo? Venimos bien, venimos bien. Tenemos eh, cinco minutos más y para terminar. Lujo, lujo. Entonces, quería contarles antes de... Hay muchísimos juegos más que les podría mostrar. Eh, les voy a dejar mi correo al final por si quieren alguna, tienen alguna duda, alguna consulta, si tienen acceso a algún juego en particular. Eh, venimos trabajando en compilar muchísimos juegos para lo que es empatía, desarrollo de las emociones. Eh, el Comité en no nos daba para mostrarles los juegos, que es lo que queríamos hacer eh, Pero bueno, algo este, lo, quisimos hacer una presentación por lo menos de los temas grandes que se pueden trabajar Pero no me quería ir sin hablar también de lo que se viene con los juegos Si alguno estaba pensando que los juegos se van a acabar y que los niños van a dejar de jugar a los juegos van a hacer otra cosa Por lo menos en, la, en, la, en el corto plazo va a estar difícil Entonces, ¿Qué, qué cosas están surgiendo? La primera, como les decía antes, eh, el diseño de los juegos antes, como les decía, los juegos los diseñaban diseñadores de juegos, que sabían programar y sabían hacer muchas cosas. Yo hoy puedo crear juegos sin saber programar, y, sin, y, y, con, y no digo juegos sumamente complejos, pero ya podemos tener chiquilines creando juegos. Capaz que hubiera un niño creando juegos en Scratch, hay niños que crean juegos en, en Minecraft, una herramienta que a mí me encanta se llama Twinery, que la usamos para crear historias tipo que elige tu propia aventura, no sería un juego, pero podrías serlo. Este, donde generas una aventura, donde tenés que tomar decisiones, según las decisiones que tomes, el juego te va llevando por diferentes canales. Nosotros estamos investigando mucho este tipo de, de, de herramientas, y la verdad que nos estamos divirtiendo muchísimo al ver cómo crean juegos los, los jóvenes. Lo otro que se nos viene es que, si les parece que los juegos están en todas partes, van a seguir estando, y cada vez más. Eh, hoy por hoy ya empezó a existir lo que se llama el juego en, el juego en la nube. Quiero decir esto, así como en el Netflix ustedes pueden agarrar y elegir la película que quieren ver, sin tener que alquilarlo alquilarla, o tener que comprarla, nada, eh, hoy por ello tenemos varios sistemas de suscripciones para juegos, uno de ellos, que es uno de los que creo que, que está funcionando mejor, se llama NVIDIA GeForce Now, básicamente lo que significa es que yo puedo agarrar mi televisor, entrar a una aplicación en el televisor, en un televisor inteligente, y puedo jugar con la tele, no preciso el Nintendo, no preciso la computadora, no preciso ningún dispositivo. Y ese mismo juego después me lo puedo llevar en el celular, y después lo puedo jugar en una tablet, y después lo puedo jugar donde yo quiera. Entonces cada vez vamos a ver más juegos. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué juegos logramos meter en esas nubes? ¿no? Si logramos juegos eh, con diversidad, juegos ricos, o si solamente vamos a subir la, la, la portería que vemos a veces en, en, en algunos medios, ¿no? de, de juegos que quizás no promueven demasiadas cosas. Eh, otra cosa que se está viendo con los juegos es todo lo que es investigación eh, vinculada a los beneficios de los juegos a nivel de eh, diferentes condiciones. Por ejemplo, uno, una cosa que estamos explorando acá son los, este, los dispositivos EEG, o lo que son neurodispositivos que permiten utilizar las ondas del cerebro para generar impulsos eléctricos y controlar juegos. Esto ya hace años que existe, les mostré acá un juguetito que había armado Matel hace unos años, fue en 2009 creo, donde lo que hace ese niño es controlar esa bola, la, la hace subir y bajar, solamente con su mente. Básicamente lo que hace es concentrarse mucho, y si se concentra mucho hace que la bola suba, y también, si, se, si logra entrar en un estado de meditación, logra que la pelota pueda bajar. Eh, y eso se está utilizando mucho con chiquilines que tienen déficit de trastorno, este, déficit atencional, eh, como una forma de trabajar ese tipo de, de, de prácticas. ¿no? ¿Cómo puedo lograr entrar en un estado de meditación a través de, una pequeña, de un pequeño dispositivo? Eh, y, la, y los juegos han sido una gran forma de implementar este sistema. Y bueno, y además puede ser como un Jedi y mover objetos con la mano, lo cual es divertido. Eh, otra cosa que estamos explorando aquí en, en Iowa State Tiene que ver con lo que es accesibilidad en los juegos, ¿Ah? los, juegos este, los controles de los juegos están hechos para nosotros Cuando de, tenemos determinadas habilidades este, Determinadas este, capacidades motoras Hoy estamos viendo cada vez más periféricos Más controles, por decirlo de alguna forma Que permiten que más, más chiquilines puedan jugar Chiquilines que nunca se imaginaron que iban a poder jugar Por, por, por temas vinculados a, a discapacidades motoras Que hoy ya tienen controles que les permiten jugar eh, videojuegos, y creo que eso es un camino lindo para explorar, es divertidísimo ver este, eh, videos de gente que nunca pudo jugar, y que de repente que, que, en, la, en la adultez le, que alguien le genera el sistema para poder jugar, y logran jugar por primera vez. Particularmente en mi caso estoy trabajando con lo son los audiojuegos, que son juegos para personas no videntes, que son o de baja visión, y son sumamente divertidos para jugar, este, muchos basados en historias, hay otros que son más de movimiento, pero que buscan lo mismo, generar un, una, una, un público más diverso, eh, y especialmente a incorporar a la gente que ha estado eh, históricamente fuera de, de, de lo que es este el disfrute de, lo, de los videojuegos bueno y terminando acá eh, se queda alguna cosita les dejo por aquí mi correo electrónico es ealemana@ias.tei.edu básicamente si tienen ganas de probar algo un juego tienen ganas de probar un juego con, en familia no saben cuál es si quieren una recomendación me pueden escribir por ahí si están trabajando en una institución educativa y quieren ver algún currículum de los que estamos diseñando en base a videojuegos, también nos pueden escribir, podemos buscar alguna alternativa para poder ayudarlos a, a conseguir los juegos. Eh, o si están interesados en, que, en diseñar juegos con, con chivilines también son áreas en las que estamos trabajando, en las que estoy trabajando especialmente este, para, para mi disertación. Así que, en ese sentido, acérquense de las formas que quieran para, para conversar y, y, y si les puedo ofrecer alguna ayuda, este, estoy en las órdenes. Impresionante, Ezequiel, bueno, muy interesante, eh, sin duda, bueno, todos los desafíos que implica el gaming actualmente, pero también todas las oportunidades que da, ¿no? Uh -huh. Tanto para, para la familia como para los centros educativos, eh, hay que tomar ventaja de esto y me parece, bueno, la experiencia que estás teniendo tú eh, con el desarrollo de audiojuegos y demás, también esto nos brinda una puerta a la, a la inclusión, lo cual también es buenísimo. Eh, y para cerrar, una pregunta así más genérica, pa, más que nada para, para los padres que nos están viendo y para lo, bueno, los docentes también. Eh, ¿Cuál es el principal tip, consejo que, que, que nos das? Al momento de, bueno, de, sabemos que tenemos a un hijo jugando a diferentes juegos con multijugadores, que implica eh, poner información de tarjeta de crédito, que a veces eso queda en el control de los niños. Eh, una reflexión final sobre lo que es la realidad del de, de multijugador hoy, y de todo esto que tiene que ver con eh, datos que están ahí en la nube, cuáles son los riesgos, y cómo podemos prevenirlos. Bueno, es una buena pregunta. Como cualquier tecnología. Si yo agarro y digo, bueno, eh, lo que, lo que hace me parece una tontería, me parece una estupidez, este, etc. Eh, y dejamos que los chinos lo usen. Sin, ningún tipo, si nosotros, sin nosotros entender cómo funciona la tecnología, seguramente estamos en una situación compleja porque no vamos a poder ayudar a, la, a los chiquines a gestionar las emociones, las, las, este, los comportamientos, las conductas que, hay en, que sucede, se suceden en los juegos. Ejemplo, yo puedo decir, este, dejo a un niño jugando en o sea, un juego de, de disparar, este, y lo dejo jugar durante dos horas porque es el tiempo que necesito para descansar, entonces que lo haga ahí es una pérdida de tiempo, pero que lo haga. Y van a suceder cosas en los juegos. Hoy por hoy hay un estudio de, de ADL, que es una organización que se encarga de trabajar crímenes de odio en, en las redes, que dicen que el 43% de los jugadores han, se han sentido atacados y han tenido que abandonar juegos por, porque se sintieron este, humillados o atacados por personas en, en las redes. Entonces, ¿cómo, si nosotros dejamos que los chiquilines estén esas dos horas y que experimenten esas cosas, y nosotros no nos enteramos que está sucediendo, es un problema. Y yendo a lo de la seguridad, eh, hay mucha gente que dice, bueno, hoy en día todo, todo el tiempo nos están robando los datos, no hay nada que podamos hacer. Y de parte es cierto hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay que, hay, yo creo que hay que generar un, un, un, una normativa que empiece a frenar, a frenar este tipo de situaciones. Eh, nosotros en ese sentido estamos desarrollando un juego en UTEC, que se llama Screening Bot, que es un juego donde le queremos enseñar a los chiquilines sobre eh, cómo funcionan los algoritmos. Pero desde una, de una visión crítica, cómo el algoritmo se puede utilizar de formas inadecuadas, por ejemplo, para... Determinar cosas. ¿no? Hoy por hoy eh, se están usando algoritmos para predecir quién debe recibir un préstamo, o quién debe entrar a la universidad, o quién debe salir de la cárcel. Y esos algoritmos se basan en datos que fueron recogidos, muchas veces son datos que pueden ser tomados de la realidad, pero hay otros datos que, son más que se pueden interpretar de diferentes maneras, y se genera un sistema muy injusto muchas veces. Entonces, pasó hace poco en el Reino Unido, donde, con el tema de los exámenes de salida para entrar a la universidad, y que decidieron usar un algoritmo que determinara cómo, eh, cómo quedaban rankeados los estudiantes para ingresar a la universidad. Y lo que se encontraron con el algoritmo fue que los estudiantes que venían de contextos más vulnerables, ¿no? más oprimidos, más pobres, eh, fueron castigados mucho más fuertemente por el algoritmo. Porque se consideraba que esas escuelas tenían peor nivel, y por lo tanto sus notas valían menos en el sistema. Entonces, es complejo y cuida, enseñarle, tanto a, la, a los adultos como a los niños, cómo, funciona, eh, cómo funcionan los datos, cómo se están utilizando nuestro, los da, nuestros datos, para tomar decisiones sobre nuestras vidas, es clave, es importante. Entonces, por eso cuando hablaba al principio de las formas de aprender, ¿no? decíamos, bueno, hay otras formas, hay otras cosas que tenemos que ir aprendiendo, eh, eh, por ejemplo, cómo interactuamos con la tecnología Cómo aprendemos a través de las redes sociales Cómo aprendemos a través de, de los juegos Bueno, también cómo aprendemos sobre eh, algoritmos Cómo aprendemos a vivir en una sociedad Donde nuestros datos eh, No son una cosa que se utiliza No, no la, la utilizan para vendernos una computadora nueva Se están utilizando para cosas mucho más serias este, Y creo que el juego es una, una, linda, una linda forma De vehicular ese tipo de aprendizajes. Así que en, eso, en ese camino también estamos Buenísimo, Ezequiel, muchas gracias por, por, por el consejo, creo que quedó muy claro. Y para terminar, una última pregunta que suena muy interesante. Eh, dice eh, Carlos nos pregunta, ¿conoce experiencias en trabajo terapéutico con videojuegos para trastorno del espectro autista? Sí, no he trabajado directamente yo en ese tipo de proyectos, eh, especialmente porque nosotros a nivel clínico podemos, tenemos poco, pocas experiencias, pero si, si me escribe, Carlos, dijiste... Si me escribe Carlos a, sí, a, a, a mi correo, que creo que no, no lo tiene más, pero este, el correo es alemana.edu eh, Le puedo facilitar unos, unos juegos que están probando acá en la, en la universidad, en la parte de interacción con las computadoras, que están intentando generar esas experiencias con, con juegos. Especialmente hay, hay un... Lo que se está trabajando a nivel de, de, de, ese, de trastorno de espectro autista es cómo reducir, por ejemplo, elementos de los, de los juegos que provocan, que, que pueden generar una sobreestimulación. Entonces son juegos que gráficamente o visualmente son sumamente ricos, sumamente interesantes, eh, y, y se están trabajando bastante bien y han tenido bastante éxito. No, estoy, no trabajo directamente en eso, pero les puedo, les puedo poner en contacto con personas que sí lo están haciendo. Buenísimo. Acá en la, en la transmisión, eh, en, sobre el final de la charla, cuando pasaste eh, tu dirección de correo, queda ahí, por si alguien la quiere chequear bien, este, tiene acceso a tu mail por ahí. Eh, la verdad que, bueno, los comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, este, son un montón. Así que nada, felicitarte, Ezequiel, por el trabajo que estás haciendo. Es muy interesante. Eh, todos acá en Uruguay queremos saber más sobre eso. Eh, y bueno, todo lo que tengas para aportar, que bueno, que sé que lo venís haciendo, aportando desde de, de, de tu posición, eh, en, en las diferentes oportunidades que se te dan. Agradecerte eh, y agradecerte en esta oportunidad desde la Embajada de Estados Unidos por, por tu participación, por tu presencia. Y bueno, y desearte lo mejor en, en este doctorado en esta experiencia linda que estás teniendo ahí por, por Iowa, eh, y desearte lo mejor para ti y para toda tu familia, que, que sigas disfrutando, y bueno, del de, de verano, ¿no? Por ahí, nosotros acá sufriendo el invierno, pero vos por suerte disfrutando del verano, así que yo, yo, eso es algo. Bueno. bravo. <ríe> sí, creo que sí, nos toca a todos. Pero de verdad, muchísimas gracias, Ezequiel. A ustedes por la invitación, y, y de, repito, a las órdenes para lo que necesiten, si para, para dialogar más sobre este tema, para armar alguna una charla, o... Este, cualquier tipo de colaboración que podamos tener creo que el espíritu de la beca Fulbright es siempre esto de, de generar el intercambio y estando acá lo, para mí es, una, es eh, un honor y me alegra muchísimo cuando me invitan para, para cualquier tipo de actividad que involucre compartir lo que uno sabe y también aprender de las, las experiencias que se están dando allá totalmente buenísimo realmente es, es un placer escucharte así que bueno gracias Ezequiel estamos en contacto gracias a todos los que nos siguieron en la charla de hoy ya les quedó el mail de Ezequiel ahí en la, en la transmisión Así que bueno, nos reencontramos en una próxima edición de Alumni Open Talks.